Yo, yo, yo, yo, yo, yo, what's up people de YouTube Y bueno, estamos ya en la misión número 7 del camionero Exactamente Y bueno, en esta misión número 7 quiero aclarar que esta misión es totalmente Totalmente frágil Porque tu dinero Tu dinero bajará al, al momento de que tú pierdas Daño y todo lo demás O sea, que le hagas daño al, al camión este Y algo más que quiero decir que para desbloquear esta misión Es necesariamente desbloquear las venturas las aventuras y sí, la ciudad, exactamente las aventuras Y bueno, y como pueden ver, tienen que ir despacio y guiarse por el punto amarillo. Y una vez que se guían por el punto amarillo, llegarán a su punto de destino. Y bueno, eh, algo más que quiero decir: que estoy totalmente aéreo, estoy conduciendo aéreo, mentira, no estoy bien, estoy bien, conduzco súper que bien. Son las 2 de la tarde y bueno, mentira, no son las 8 de la mañana y tienen que ser las 2 de la tarde. O sea, tengo suficiente tiempo para irme de putas, mentira, no. Entonces, exactamente el dinero es mil dólares, pero si le hago daño, ya saben, disminuye mi dinero, disminuye todo el cuento y bla, bla, bla. Yo traté de ir lo más despacio posible, pero hay veces que me acelero y me aloco. Y bueno, eh, como pueden ver, saben ustedes que soy el puto ampum, mentira, ¿no? Entonces, como pueden ver, eh, me... Me emociono, me emociono tanto que... A veces olvido lo que hay una barra límite que... Que existe, entonces... Es eso, entonces... La gente se olvida de que hay una barra límite. Y el problema es que solamente se olvidan, no. Sino que se fijan más en conducir porque el puto tráfico, repito... El tráfico de aquí... Jode a las personas, fastidia a las personas, molesta a las personas... En serio. Y qué sería... Bueno, quizás Rockstar le dio un toque realista al videojuego y todo el cuento, pero... Incomoda, al mismo tiempo incomoda a las personas, en serio que puedo decir? Incomoda muchísimo, eh, fastidia muchísimo Como pueden ver los putos policías siguiendo a los otros camiones Y piensas que, que te están siguiendo a ti, pero no, no es así Entonces voy a hacer una maniobra Una maniobra muy loca que me puede costar la vida O más claro, me puede costar mi barra entera de dinero Entonces, una vez que seguían por el punto amarillo Y ustedes creen que están seguros que van por el camino correcto eh, lo bueno de esta misión es que puedo decir que exactamente solamente es el daño y la policía no te persigue, ¿me entienden? O sea, debe ser. Aquí debe ser delicado. O sea, totalmente convertirte en una persona delicada. Andar despacito. Porque si vas despacio, no te dan tu dinero. Si vas, si vas como loco, no te dan tu dinero. Y fracasas la misión. Entonces es eso. Cualquiera puede lograr pasar esta misión. Porque no hay persecución Pero yo, entiendan, entiendan Pónganse en mi lugar, pónganse en mis zapatos Yo amo la adrenalina, la adoro En serio, la, la, No sé cómo explicarlo El sentimiento que siento hacia ella Es tan perfecto Es que entre ella y yo existe un romanticismo perfecto Solo ella ya me entiende La querida adrenalina No, que hablo lo mierda, Dios santo No, mentira, entonces es eso que no hay... Que no hay persecución, o sea, que no te están jodiendo los policías. los Y bueno, y lo que me gusta de esto es que existen los sobornos policiales. Cuando te persigue mucho la policía, puedes, puedes entrar en un soborno policial y bueno, si quieres llegar al 100%. Pero si quieres jugar de puto a la manera que te dé la gana, pues ya sabes. Puedes entrar a cheats.com, mentira. A rector.com y ver los trucos. Y bueno, ya llegamos al punto rojo, a nuestro objetivo, y terminamos la misión número 7. Eso ha sido todo. Y bueno, saqué no 6.930, 70 dólares menos Hasta la próxima, no olviden suscribirse Bye